La equiparación de los umbrales del Impuesto a Actividades Económicas con el resto de territorios históricos y también con el resto del Estado va a suponer que los ayuntamientos de Vizcaya tengan acceso a nuevos recursos para financiar sus políticas públicas. De alguna manera, vivíamos una situación de agravio comparativo respecto al resto de ayuntamientos del Estado y esto va a permitir que los ayuntamientos de Vizcaya tengan más ingresos. En el caso de Bilbao se trataría que de hacer pasar a las 1.293 empresas que en el año 2020 tenían entre 1 y 2 millones de euros de volumen de negocio, hacerlas pasar a, a pagar ese impuesto de actividades económicas, que supondría unos ingresos entre 1 y 1,6 millones de euros para la ciudad. Esto supondría mejorar la financiación del plan de pobreza, supondría llegar incluso a duplicar la inversión del ayuntamiento en los centros escolares públicos de Bilbao.